Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy MaxGaming y estamos en este Bus Simulator 2018 Aquí seguimos Con el nivel 6 ya, como veis Con muchísimo dinero ya en nuestra empresa Y bueno, con un conductor contratado Tendré que contratar más eh, Vamos a ir a la paleta, ¿vale? Noticias Aquí noticias Pero claro, no se me ponen Luego hay DLCs vale chicos que lo para lo he paurao, pues estaba mirando una cosa ahora sí entramos vale nos unimos chicos y creo que puedo comprar un autobús nuevo la más leons que es un bastante un buen autobús luego lo veremos luego hay otra versión que es como la alargada, vale ya lo veréis y bueno pues vamos a seguir donde nos quedamos claro nos falta hacer otra rutilla de estas largas de ida y vuelta vale chicos para eso me voy a meter aquí vale en el garaje y vamos a ver cuánto vale vamos a ir a la tienda a ver cuánto vale un lío saber a ver vale todavía me queda pasta así que aún no lo voy a comprar chicos me queda tengo 192 mil y aquí me pone 240.000 Así que nos me queda todavía un buen trecho Vale, pues yo nos vamos a hacer La planificación de ruta Que nos toca ahora Que es, eh, planifica una ruta De 7 paradas como máximo Que conecte Solverdraus Que es el barrio que tenemos aquí abajo Por la zona de agricultura Silvalden, que son dos paradas También me parece Y Lido, una parada Luego el Radio Empresarial, vale Pues entonces Vale. Hacemos lo siguiente, vale. Y ahora lo que hacemos es. Metemos dos aquí. Si el balde. Metemos dos. Lido. Y hasta, está, hasta, está, hasta está, está promide. Vale, espérate. Editar la ruta un momentito. Un momentito que me lia, espera. Porque esto vas a... Va, vas a hacerla al revés, chicos, esperaos, espérate Vale, cancelamos, la quitamos Y vamos a empezar por aquí nuevamente Dos pub, vale Silvalden una Lido perdón una Dos de Silvalden Y ahora ¿De hecho? Vale, ahora sí, ahora sí me deja. Vale. <coughs> vale, ahora sí me dejas, ¿no? Perfecto. Vale. Voy a estar un poquito aquí a ver. Vale, vas a salir Joder, si no le doy a salir de aquí es. vale dice conecta las zonas conecta las zonas destacadas bien vale pues no pasa nada editamos la ruta a ver Vale, aquí hay algo que hago mal, chicos. Vamos a hacer una cosita mejor. Vale. Le una parada, ¿no? Vale, espérate. Vamos a hacerlo como nos dicen. Dos... si el balde 2 y ya está mm. vamos a intentar otra cosa vale chicos, espérate Tienen que ser siete baladas, chicos. A ver, así. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vale, eso es. ahora, ahora sí, sí chicos, ahora, ahora a de sí. Ahora sí. work. I'd like to introduce you to Peter Balma. He's expressed the desire to work with us in the future. Right. Hello there. I've followed your project closely so far. You see, I'm the spokesperson for the Chamber of Commerce and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 Vale, realiza la ruta del modo de vuelta aquí Supuestamente no hace falta realizarla Vale, chicos Vale Continuamos con nuestro Setra Vale No Y continuamos con el, Vale, Viaje circular No Vale Pues ya lo podemos dar Vamos o sea, allá Vale, es fiesta nacional Genial O sea que vamos a hacer mucho más dinero Vale, nos subimos arriba Vamos allá, chicos Vale, luces de cabina no quiero Estas están encendidas Perfecto Vale, ahí estaría Freno Eh... vale damos un poquito a la N que se nos olvida a veces eso es y empezamos esto de crear las rutas vale es más difícil lo que es el. hacer el objetivo que crear las rutas porque yo me acuerdo en, la, en el perfil de, que yo tengo vale chicos que me liaba lo que lo que, que me liaba lo que es creando las rutas sabéis entonces Digo a decir que me liaba lo que es eh, completando las rutas, ¿sabes? El objetivo, creándolas, pues bueno, también, pero es diferente Y ya, pues bueno, pues a ver... Vamos a ir... Uy, que está en verde, me quedo ahí <coughs> Y ya, bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale ahora ya Vale, empezamos desde este barrio Lo quería hacer así, vale, más realista Vale, la cochera está... Como veis, hay una en este barrio y luego, claro, una en el otro lado, ¿sabéis? Entonces, pues, eso lo hace mucho más sencillo todo. Ahora estamos atravesando el barrio directamente, la zona entera, hasta la primera parada. Con nuestros etra chicos. Vale, ya estamos llegando, vale, chicos. Ya llegamos, no me dejas, pero en chicos no me deja, porque. Ah, vale. Que estaba ahí un poco atravesado. Pues es como que largo. Ay. Vale, ahora sí me dejas. Perfecto. a medida que vamos avanzando eh, visteis lo que es el tutorial que había como una estación bueno, o esa la estación la, no os preocupéis porque la llegamos a manejar ya lo veis ya lo iréis viendo Vale, ahí estamos. Perfecto, viene mucha gente, chicos. Eso es. Vale. Semanal, empezamos. Dos. ¿Me Dos euros. One ticket please. 70 I think I'll need several tickets. I need to purchase several tickets. Tengo cosas Vale, antes de empezar chicos, vale, como no tengo tiempo, aquí puedo preguntar a Tokiski si lleva el, el billete que lo tendríamos que hacer. Oh. Ahí lo tenéis chicos, lo ha olvidado. ¿Eh? Hold on, um, here, here you go, what? Oh, here you go. I thought I had one. Multa, of course. Sure, where is it? Ah, here you go. Of course, here you go. Where is it? Uh, ah, Bye. Vamos chicos Vamos allá y empezamos Las puertas Podía haber hecho Joder Eso es. es que esto como se me olvide Se me olvida bastante Bastante Por aquí, por estos sitios también un pequeño tren vale chicos que veremos en alguna vez cruzaremos las vías y veréis cómo pasa y es muy interesante verle la verdad. Estamos vinculados con él pero mola verle cómo pasa la verdad. Pues eso será unas rutas más para allá. So nice to have a day off. A ticket, please. Thanks. I need a ticket. Super 20. 420. Thank you. One ticket, please. vale la siguiente ya vamos para el ido, Vamos. Lo estamos haciendo bastante bien de momento, así que genial. Ahora, para acá. Y como entro, pues está prohibida, ¿no? Ah, no. A pues, ver cómo entro yo para acá. Pues, es. Ahí está. Quizás ya cuando termine esta ruta Ya me co pueda comprar en man Si es que no tenía Bastante pasta, la verdad No tenía Madre mía todo lo que hay aquí, chicos Uff, me muero Toda la gente que hay aquí a la zona empresarial, vale y bueno ya llegamos, hacemos dos paradas y yo creo que ya hemos terminado no es una ruta muy larga la verdad lo más largo que hay pues bueno, ya sabéis, es el barrio salió un poco del barrio, pero ya luego después no es mucho Vale, ahí está, se va para allá Mira, por lo menos así si me hago esta ruta Y no coge el otro bus, desbloqueo más, más cositas, chicos Muchas más cosas Chico, todo lo que sube y todo lo que baja, voy a hacer mucho dinero esta vez, ¿eh? Un ticket, por favor Un euro Gracias. Un ticket, por favor Gracias Necesito un a few ticket, por favor Necesito un ticket I have a ticket, please. Oh, my gosh, what is that sound? Does anyone else hear that? One ticket, please. /80, eh, sencillo. Thanks. Vale, perfecto. Antes voy a hacer una cosita. What? Oh. Here you go. Sure. Hold on. Here. Of course. Of course. Sure. Here. Of course. Of course. Here you go. You saw my ticket already. Where is it? Ah, here you go. Here's the ticket. Of course. Here you go. Where is it? Ah, here you go. Hold on. Here you go. Where is it? Ah, here you go. Where is it? Ah, here you go. I already showed it. Already showed it. You saw my ticket already. Hold on. Um here. Where is it? Ah, here you What? Oh. Here you go. You saw my ticket already. Where is it? Ah. Hold on. Here. Here you go. Vaya. vaya el trágico no me gustó, como no lo dejé, la verdad, mucho, con las dos espadas, la espada arriba, que esa me encanta, me no está puesta. me encanta, como no está y lo que es el autobús la verdad, es que dimos un asiento, chicos, con pues el bus, eh, muy, muy bien, la verdad, vamos, que llego tarde, sabía que me giraba la cámara cuando giraba el volante va todo junto y giro para allá, gira la cámara, giro para acá y gira la cámara, eso mola, no lo sabía yo ya ya demasiado tarde, joder. Bueno. Si me olvido, chicos, contratar otro esto al final, otro conductor, he ido a la rápida, joder puta. pero bueno, a ver si cumplo ya todos los objetivos y podemos pasar al siguiente objetivo, claro, cumplo todos los retos. Llegando chicos, ya estamos ahí. Muy bien. Vale, salimos del setra chicos, ya está. Aparcadito. Eso es. Mire, un momentito. Eh, Cuenta pasta ya. 215. Me queda un poquito, chicos. Qué pena. Vale. Ingresos totales. Lo veo aquí, espérate. Solo mantenimiento Vale Hemos hecho 23.000 Está bien Creo Que ha sido un poco baja La verdad ¿eh? Vale Me queda utiliz Utiliza Conductores Para generar ingresos En dos rutas Vale Vamos a la tablita Y pillamos otro empleado Eso es bien vale pues aquí va a haber un conductor sí y nos vamos a hacer esta otra vez vale vamos a probar chicos no solo nos falta eso a ver si la completamos vale chicos vamos a probar si no sale de ese ojotibillo si no pues lo dejo claro Con cuidadito, eso es. Vamos. Hey, ticket, please. Vale, esa manita. Ahora ya sí me compraría el más hey. Leon entonces. Puertas luchosas Por no hacerlo, macho Lo hago después door. ¿Qué mierda ahí? got to get something for dinner. Well, pizza it is. ¡Ay, no! Ay, mira, esto es lo que me han quitado, tío. No, es casi mil, para que veáis. Casi mil duros. Por darme ahí, eh. que un minuto y algo así que vamos genial I need to purchase several tickets I don't feel like working Thanks May I have a ticket please Thank you I need a few tickets please I can't wait for the weekend. I need a few tickets, please. Ahí está doctrina, chicos, Aquí, hoy, un que salga, chicos, dale, esperaos, esperaos, dale, dale. Voy a hacer... dale, esperaos, Vale, esperaos, puedo esperaos, Vale, esperaos, Vale, ahora sí, chicos, lo habríamos conseguido perfecto. 3.310.000. Excelente trabajo. Sabía que podías tirarla. Estoy feliz de enviarles las llaves a las áreas agricultivas y industrial. Metafóricamente, por supuesto, no hemos hecho las llaves reales en un tiempo muy largo. No importa. Estamos realmente esperando a tus planes. Para incorporar estas dos áreas de tráfico en tu red. If you manage to pull this off the city is willing to reopen up the southern areas and Steinekck for public transport some friends of mine are planning to marry at the chapel there maybe we'll get this up and running in time for the wedding guests to use public transport oh and before I forget they also promised a juicy government subsidy as an incentive aquí la zona agricultura, que es mucho más difícil, ya lo veréis Y bueno, pues tendremos que cambiar de autobús también, lo veréis Pero bueno, de momento vas a comprarnos el nuevo Que tenemos ya dinero, el Lyon Mans City A37, este bus Y bueno, pues vamos allá, no es un CG El CG que tenemos que comprar es... ¿Cuál es? ¿Cuál era? Mercedes Titaro CG, este Vale, vamos ahí Perfecto, muy bien Bueno chicos, pues ya tenemos nuevo bus Y nada, pues ya sabéis Podéis suscribiros, lo dejamos por aquí Yo soy más gaming ya tenéis los botones por aquí Así que nos vemos chicos Suscribiros y nos vemos Adiós, nos vemos en el siguiente, chao